Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? Voy a tomar un poquito de agua, ustedes saben que yo grabo todos los videos todos juntos. Eh, nada, hoy nos toca eh, Neptuno en Virgo, sí, claro, estoy perdido, eh, pero ayer les dije una pregunta. Les dije, a ver, ¿cuál fue la fecha más próxima que tuvimos de Neptuno en Leo? Y recuerden que las palabras claves de Neptuno en Leo eran eh, que eran muy sociables, eh, que el arte tenían que ver con el arte, con lo artístico, la sensualidad, ¿sí? Eh, lo sentimental. Bueno, Neptuno estuvo en Leo entre 1916 y 1931. Eh, uno de los momentos románticos de la humanidad. ¿Sí? piénsenlo de esa manera. Y después pasó Neptuno a Virgo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí entre el 31 y el 45, 46 aproximadamente? Vamos a compartir pantalla, así pueden ver a Neptuno en todo su esplendor en Virgo. Acá Neptuno vibra de una manera especial, porque está en detrimento, está en exilio. Recuerden que les dije, Neptuno es regente de Pisces. Entonces, cuando está en el signo opuesto, está en detrimento, está en exilio. Son generosos, son conscientes y son sanadores. Esas son las tres palabras claves para... Las personas nacidas con Neptuno en Virgo. Sí, en Virgo, bien digo. Las tres palabras claves negativas para este Neptuno en Virgo son hipocondríacos, son muy nerviosos y pueden caer muy fácilmente en el servilismo. Piensen, acuérdense que sobre todo Neptuno y Plutón, el planeta que viene eh, luego de este, eh, son netamente generacionales. Urano también se lo considera generacional, pero marca generaciones más cortas, de 7, 8 años. Esta está marcando toda una generación de 15 años. Entonces, piensen en cómo fue el mundo el planeta por qué se caracterizó entre esos años entre más o menos 1931 y 1946 piénsenlo de esa manera y van a darse cuenta cómo coincide con estas palabras claves positivas y negativas para Neptuno en Virgo bueno ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto que sí, que nos encontramos mañana, con todos los ruidos de fondo, de agua, de todo que hay acá, eh, pero nos encontramos seguro mañana con eh, Neptuno en Libra, claro, nos corresponde Neptuno en Libra. Chao, hasta mañana.